Ya. Sí, sí, no sí, ya usted que es una escuela, eh? Pero no pasa res, menor, eh. Ni la policía, ni un padre, ni mi madre. Mira, yo no voy a ir. Pues yo sí que voy a ir. A ha sigut dictar un orden de ensayochamén sin tener los principios del dret clars y lo que hacer ha, ha sigut dictar la orden, no avisar a ningú han vingut de matinada la gent estaba durmiendo no les han dejado, les han donat 15 minutos para importarse las seves cosas y ellos tenían la conciencia de que un jutge les había dicho que lo que feia no era un delito. No están destando a nosaltres para que esta ocupación sino a uns que ya no están vale o sea, que es totalmente ilegal. Una biblioteca popular, Sansera, que FA desde 5 años, y si no más han quitado traores libres, traores de res del centro social. Ya en mes de 20 colectivos aquí dentro, y ya en movimiento Moviment, desde, desde FA, pues desde el movimiento anti de FA 3 años. Pues de, de que entrasen todos los antidisturbios y nos han registrado todos los ordenadores, nos han robado las tarjetas de memoria de las cámaras fotográficas y de los móviles, me he encontrado mi ordenador personal abierto, encendido. ...y todos mis documentos personales registrados Han sido unas personas admirables. Ellos estaban en su mundo, en sus cosas... ...y ayudando a las personas que aún más necesitaban. Es una vergüenza, una vergüenza porque habría que mirar otras cosas, no esto. Y si no, que donen pisos para las personas que los necesitan. Hay una concentración para el ayuntamientos ...de la Casa del Centro Social Ocupado de Regnalla. Fará una semana o dos, un diumenge van a plantar una furgoneta justo al davant de la porta de barri i y a la gent que pasaba por allá al carrer, doncs, van a estar identificant y preguntando ideología, qué pensaban de, de los dels, dels ocupas que en al barri y pues supongo que para preparar pagar para esta acció d'avui que a fet. Tenemos que avanzar en la mano y dirigiremos el campanol y ni bien pasan por més me está un posicionamiento colectivo. Una presa de posición que sabem que pot ser incómoda y que genera dudas e incertezas, pero que sabemos oportunamente compromesa amb las que la nuestra gente. Nosotros, superarán las pors y los discursos fáciles, en vingut a parlar clar. Esta matinada, 14 furgones de de escuadra han arribat a desayunar la Universidad Lliure de que desde el 2009 continúa abriendo espacios de cultura popular autogestionada. No ens ve de nou. Ahí, una otra volta han tornado a entrar a casa nuestra utilizando una estrategia jurídica del todo irregular. Una otra vuelta en San Roberto. Han agafat diners, incautan material informático, per tal de conseguir información. Y han sus tres objetos, para poder incriminarnos, davant la prensa. tal Sant Antoni